Amigos, estamos en la convención del Partido Colorado en Durazno, dejándoles este mensaje semanal. Queremos decirles que estamos trabajando en lo que tiene que ver con la reparación a las víctimas, seguimos trabajando en ese proyecto. Habrán visto que el Poder Ejecutivo en principio maneja poner un impuesto a los trabajadores y a los jubilados para financiar el fondo, luego echó para atrás, demostrando una vez más la improvisación del gobierno. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, no creemos que... Eh, creemos que no se necesita un impuesto no tiene que ser a través de impuestos que se tiene que llevar adelante la propuesta que hicimos nosotros referida a transferir un 20% de la publicidad estatal para financiar el fondo esperemos que en los próximos días el gobierno recapacite que no introduzca un nuevo impuesto que sería gravoso para trabajadores y jubilados y que realmente se dé cuenta que tiene que achicar determinados gastos para poder darle la respuesta que la sociedad necesita desde aquí, desde Durazno, de la Convención Nacional Así ha gusto. Hasta la próxima. Hace un año y medio una convención del Partido Colorado resolvió promover una reforma constitucional y salir de 40 firmas. Todo el Partido Colorado estuvo detrás de él. Muchos dudábamos, algunos tenían muchas dudas de, de si el Partido Colorado era capaz de intentar 255.000 firmas válidas para reformar la constitución. Alguna no decía esto de ustedes? Esto no es del partido, el partido ha tenido alguna otra experiencia que no lo bueno. bueno, hoy es 1 de septiembre. Puedo anunciarle que el próximo 6 de septiembre la Corte Electoral va a.